Un día vi nacer, entre la hierba una amapola Llorando estaba, siempre tan sola Árboles gigantes la tapaban con su sombra hojas delirantes acariciaban su boca Déjame escapar por el camino que dibuja tu mirada Déjame descansar entre tus brazos queda callada Déjame tirar Recuerdo en el viaje Déjame quemar Todo lo que en mí Saco atrás Entre las tinieblas va surgiendo la aurora Y entre mis dedos yace ya rota La belleza ríe como solo ríen las locas Y se enfurece al ver que aún muerta eres hermosa Déjame escapar por el camino que dibuja tu mirada Déjame descansar entre tus brazos, queda callada Déjame tirar cada recuerdo en el viaje Déjame quemar todo lo que en mí contra